¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este nuevo podcast de, de Te Emprende. Eh, hemos estado trabajando no solamente en la parte de los podcasts y los temas eh, como contenido en sí, sino que también vamos a hacer una especie de limpieza, una, una imagen nueva. Eh, y esperamos mostrársela pronto. No sé si vamos a alcanzársela con este podcast. Para los que no saben, estos podcasts nosotros logramos los días eh, lunes. Pero si no, de todas maneras, esto debería estar saliendo a junio más tarde probablemente. Eh, la idea de esto es que una de las cosas que nos comentaron los usuarios era que no quedaba claro eh, entre qué era podcast y qué era live. Recuerden que los jueves estamos haciendo un live también a las 4 y media. Entonces vamos a tratar de aclarar eso con una, un, un lavado de imagen para las cuentas, sobre todo en Instagram. Así que los que eh, vean las cápsulas en Instagram se van a dar cuenta pronto. Que vamos a ver hoy día? Eh, un tema que es bastante eh, común en las consultas. Catalina, como siempre, nos va a explicar de qué se trata. Así que, Catalina, por favor, ¿nos puedes contar de, de qué se trata lo que vamos a ver hoy día? Sí, mira, el tema, el tema de, de hoy corresponde al caso de Valeria. ¿ya? Eh, y el tema específico corresponde al acuse de recibo de los documentos recibidos. Eh, Valeria eh, nos informó, o sea, primero que todo abrió un ticket, ya y en el ticket nos indicó de que ella había realizado el acuse de recibo de los documentos recibidos, eh, pero no quería que le aparecieran en el mes actual, ¿ya? Por ejemplo, ella realizó el acuse de recibo hoy eh, y los documentos se, se estaban añadiendo en, en su registro de compra en, en el mes actual y ella eso no quería. Entonces, eh, lo que ella necesitaba era revertir esa situación, ¿ya? Re revertir el hecho de que los documentos de compra le estaban apareciendo en el mes actual. Eh, frente a una situación así, eh, de cierta forma quedamos como, como en shock porque dijimos, no se puede revertir. O sea, claro, en esos casos ahí no hay mucho, es que no depende de nosotros, sí. la, ese es el problema, que no depende de nosotros. Entonces, eh, al, ser, al ser una acción que ya había realizado y que claramente como tú estás diciendo no era algo que dependía de nosotros, eh, más que darle una solución, lo que hicimos fue informar, ya, entonces... Eh, mediante el mismo ticket, nosotros le informamos diciendo que eh, lo que ella estaba solicitando no era posible, eh, puesto que cuando eh, la persona va a realizar el acuse de recibo de un documento, eh, el acuse de recibo, eh, perdón, el documento eh, se queda en el mes actual, es decir, en el mes en el que yo estoy realizando el acuse. Yo no puedo realizar el acuse y, y, y pretender o pensar que, que el documento se me va a añadir a la contabilidad en el mes siguiente o en el mes anterior. No, eso no pasa. Entonces, por ese lado, lo que hicimos prácticamente fue, eh, más que ofrecerle una solución, fue, fue informar sobre, sobre la situación del acuse de recibo. En fondo, un poco en señales, pues al final nosotros acá, acá, acá hacemos con los usuarios no es solamente resolverles problemas, sino también educarlos un poco sí. y muchas veces educarlos con cosas que el contador, voy a ser honesto, que el contador debe enseñar a los usuarios. Sí. O sea, a veces hay muchas cosas que nos preguntan los clientes, nos dicen, oye, no escriben al soporte, ¿cómo puedo hacer esto contable? Nosotros quedamos como chuta, pero es que eso es, de, o sea, lo que nosotros pensamos es como chuta, eso depende de, su, de lo que su contador diga, pero nosotros obviamente para no dejar al cliente sin una respuesta, tratamos de orientarlo, pero siempre terminamos con la frase, de todas maneras, consultelo con su contador. O sea, no que nosotros podamos dar una recomendación, pero recuerden que nosotros actualmente no prestamos servicio contable entonces, eh, al final nosotros solo lo que hacemos es arrendamos el software, y hay cosas que no dependen del software, que son normativa, por ejemplo. Y esa normativa, si bien nosotros la podemos explicar, porque en este caso era algo de facturación, hay otros casos en los que no. Nosotros tratamos de ofrecerle al cliente siempre una respuesta, aunque nos saquen un poquito del tema directo que nosotros. Bueno, en este caso, si era algo de normativa asociada a facturación, uh -huh. por lo tanto, se lo podemos explicar. Y como dice Catalina, lo que se hace es que se le da una explicación al cliente de por qué no se puede hacer lo que quieren hacer. Que hay clientes que a veces llegan con cada consulta, y te dicen, "Oye, quiero... Sí ir a la luna y en realidad no, no, no puedo ir a la luna. Sí, o sea, hay, que, hay que aterrizarlos porque hay, hay ciertos temas eh, en facturación específicamente que es el área donde nos especializamos principalmente, que hay temas que son bastante estrictos. Por ejemplo, este mismo tema, el tema del la de recibo. O sea, eh, no es algo que se pueda revertir. Eh, ya, pero para partir vamos a, eh, vamos a nivelar algunos términos. Como por ejemplo... Eh, vamos a explicar qué es el acuse de recibo. Eh, el acuse de recibo es principalmente cuando me llega un documento a mi bandeja de intercambio y yo tengo que decidir si aceptar o reclamar el documento. Eh, espera, espera. yo sé que lo vamos a explicar después, pero ojo que es recibir. Recibir, aceptar o reclamar. Son tres opciones sí. que las vamos a ver de ahí, pero para que los que no vean todo el video entero y los que vean solo las cápsulas, eh, aclaremos que solamente eh, que hay una diferencia. Eh, hablemos de recibir, hablemos de recibir. Ya, entonces vamos a recibir o a reclamar el documento. Es que después, que después confundimos a los usuarios y al final salimos <ríe> perdiendo, entonces mejor no hagamos eso. Eh, ya, entonces, si yo le, a este documento que me va a llegar a mi bandeja de intercambio, le doy a recibir, el documento se me va a añadir a mi contabilidad en el mes en el que yo estoy realizando dicha acción. En cambio, si yo reclamo el documento, el, recla eh, el reclamo va por el lado de no incluir ese documento en mi contabilidad. Ya entonces son, son los do, las dos opciones grandes que se pueden realizar en lo que es eh, la bandeja de intercambio. Ahora, en relación a la bandeja de intercambio y el correo de intercambio, esos son temas que nosotros hablamos en uh -huh. otro podcast. Ya no, no vamos a volver a meter esos temas en este podcast porque este es precisamente del de la acusa de recibo. Ahora, ojo con algo. La, eh, no quedó respondida a esta pregunta de qué es el acusación de recibo. ¿Qué es el acuse recibo? El acuse recibo es, si uno se va como a la base, el acuse recibo parte con esta leyenda, o bueno, en realidad no parte ahí, sino que ese, eso es como la forma en que uno lo puede entender. Uno se va a la leyenda que está en la factura abajo. Hay, en la factura tiene una cosa que se llama la copia cedible. Y en la copia cedible hay un texto bajito que dice que es donde uno firma. Y ahí donde uno firma, eso es el acuse recibo que uno hacía antiguamente a mano. ¿Ya? Y ese acuse dice declaro que he recibido las mercaderías o se me han prestado los servicios entonces el acuse de recibo es decir que a mí ya me entregaron los productos o que ya me prestaron el servicio ¿por qué? porque si a mí ya me entregaron los productos yo lo, incluyo, lo puedo incluir en la, en la contabilidad si a mí ya me entregaron los productos y yo no he pagado la factura porque es un crédito la, me la pueden tirar a factoring por ejemplo entonces eh, el acuse de recibo es eso es decir que recibí los productos o los servicios eso es el acuse de recibo entonces, aquí, aquí parte una anécdota, paréntesis, una pelea que yo siempre tengo a veces en alguna, bueno, en realidad no siempre, ya dejé de tenerla porque ya me, me aburrí, pero al principio la tenía eh, cuando era más rebelde en esto. <risa> eh, en el fondo era, iba a un negocio, compraba, uh -huh. no me habían pasado las cosas y querían que firmara el acuse de recibo. Entonces ah, o sea, no. yo decía, oye, como estoy cuando pagaba? Típico, cuando pagáis, te hacen firmar. Uh -huh. Entonces yo decía, no te puedo firmar el acuse de recibo, si, si no recibió la mercadería, claro. pues porque me pagaba en caja y de la caja, por ejemplo, me iba a, de, a despacho. Uh -huh. Y esa típica te la hacen en el PC Factory, o te la hacían, no sé si todavía, después no compro el PC Factory. Con la pandemia estamos comprando todo online ahora. Entonces, claro, por mucho tiempo yo alegaba, alegaba y me decía no, es que si usted no firma, no le podemos entregar las cosas. Claro. Claro, pero te hacían firmar ahí, después además te hacían firmar cuando te la entregaban, entonces no tenía mucho sentido. Pero eso de la acusa recibo. Ahora, eh, eso es el acuse de recibo. El acuse de recibo es básicamente decir que los productos fueron recibidos. Ahora, eh, lo que dice Catalina es verdad, o sea, está relacionado con el acto de eh, recibir o reclamar y entre medio hay un aceptar, que ya lo vamos a ver. y otra diferencia que tenemos que considerar eh, en el tema del acuse de recibo es la forma de pago. Ya, si el documento está eh, marcado como, como a crédito, como una venta a crédito o como una venta al contado. ¿Por qué? Porque si mi proveedor me envía un documento y el documento está marcado, eh, tí, perdón, tiene la forma de pago al contado, yo no es necesario que realice el acuse de recibo no. porque el documento va a quedar en el día en que se me llegó el, el documento de impuesto interno. Correcto. Ya, por ejemplo, si me llegó el, el 31 de diciembre, el documento me va a quedar en mi registro de compra de diciembre. Sí, pero... Ojo que es cuando llega impuesto interno. Sí, sí, porque sí, sí. Por impuesto, eso dije porque, de, de, porque de cuando llega el documento de impuesto interno. Claro, cuando llega el registro de compra, porque pasa a veces que los clientes nos dicen no, pero es que el documento me lo mandaron hoy día, ¿por qué está en otro mes? Sí, pero es que te sí. lo mandaron a ti hoy día, pero el documento llegó a impuesto interno hace siete días atrás. Claro. Entonces eso también hay que tenerlo en, en consideración. Al, algo, algo que no, en realidad no es directamente relacionado con el acuse recibo, pero que sí afecta, el tema de con el contado y crédito, el tema de que los documentos que son pagados en efectivo, por ejemplo, o transferencias, tendrían que ser siempre marcados como el contado sí. y los documentos que son que no son crédito no te ir como crédito. O sea, si yo pagué en efectivo, que a nosotros nos ha pasado también otra pelea. Me encanta pelear con los proveedores. Otra pelea es si te pagué con transferencia, ¿por qué me pones que el documento de crédito no? O sea, claro, porque esa pelea que eh, lo subí alguna vez en un short en, en, en YouTube. Eh, que el documento a crédito después te lo pueden tirar a la factory Igual uno pues, puede pelear y demostrar que lo pagó, pero un cacho, ¿para qué? Uh -huh. Y bueno, y también la empresa puede que no lo haga. Pero, pero ¿para qué? Evitémonos eso. Sí, pero por ahí también puede salir el tema de eh, reclama el contenido del documento. Por eso es importante, muy importante siempre revisar el documento. O sea, no solamente podemos dar el acuse porque recibí eh, correctamente la mercadería. Eh, sino que también hay que revisar eh, e ir un poquito más allá. Claro. De, o sea, de hecho, tú tienes tres estados al final. Tú tienes el sí. estado aceptado, reclamado y... y sin y, procesar. Y bueno, y bueno, lo sin procesar, pero me refiero al, al resultado final del documento. Claro, si sin procesar sería cuando todavía está dentro de los ocho días, pero tú puedes realizar tres acciones, que es aceptado, reclam aceptar, reclamar o hacer el acusación uh -huh. Y claro, como dice Catalina, el, el, el, el reclamo puede ser también por varias razones y una de esas es el reclamo contenido del documento. Sí. Eh, claro, si efectivamente el documento está eh, emitido a crédito por ejemplo, y ustedes pagaron al contado, sí o sea, es válido que ustedes se lo reclamen al proveedor, ahora bueno, hay proveedor y proveedor o sea, si le están reclamando un proveedor muy grande, puede que se muere tres meses en hacer la factura nueva, entonces ahí uno tiene que ver qué hace, a mí personalmente me gusta que si el documento lo pagué eh, o sea, si el documento lo pagué con efectivo o transferencia, no le coloquen para con crédito por último no le coloquen nada, pero el que no coloquen que me pagaron, que, que pagué con, o sea, que es crédito porque eso sí que es falso sí. Eh, y en el caso de la diferencia entre aceptado y recibido, en una, en el aceptado básicamente dice que tú aceptas el contenido del documento, sí. pero nos dice que ha recibido los productos o te han prestado los servicios. Entonces, usted cuando pone aceptado, básicamente mira, el documento lo conozco, sé que es para mí, los precios están ok, acepto el contenido, pero todavía no me traen los productos o todavía no me prestan el servicio. Entonces, en ese caso, igual falta el acuse. Y sí. lo que es válido para efectos contables y de cuándo va el IVA, eh, el acuse recibe. Sí. No sirve de nada aceptar. Entonces, claro, yo me acuerdo que al principio con te pasaba, cuando recién se implementó esta normativa del 2017, nosotros teníamos por defecto la opción de aceptar. Claro, sí. Y la aceptar no servía, porque tenía que ser recibir. Sí. Entonces, bueno, eso se corrigió súper rápido. A los pocos días se corrigió y se cambió. O sea, no es que LibreT estuviera malo, simplemente que la opción por defecto era la menos adecuada. La opción adecuada por defecto es recibir. Sí. Entonces, pues ahora en LibreT dice recibir y reclamar. Y reclamar. Antes sí. decía aceptar y, y reclamar. Y rechazar, creo que decía. No, no, no me acuerdo. Tantos cambios ya que hay en, en LibreT. <risas> ¿Qué pasa si yo recibo documentos en LibreT en, en, en, en la bandeja de intercambio y no hago nada? Ya, partamos por ese caso que es muy común, o sea, es muy común que los clientes en los sistemas de facturación no se preocupen de las compras, las dejen y tal, dicen: Bueno, si importante no la acepta después de 8 días, estamos. Bueno, en el caso de LibreTe puntualmente, ¿qué pasa? Bueno, nada, o sea, van a quedar ahí y no se van a mover para ningún lado. Eh, el problema de eso es que los documentos nunca van a aparecer en recibidos, ya, porque LibreTe no los procesa automáticamente después de ocho días de ser recibidos, porque recuerden que son ocho días desde que se recibieron en impuesto interno. Por tanto, esos ocho días no, pueden, no tengan nada que ver con la fecha en que llegó el documento a librete. El documento uh -huh. puede haber llegado a librete... El hoy, último día. El último día, pero en realidad el proveedor lo mandó a impuesto interno cinco días antes. Sí. Entonces, no tiene nada que ver. Entonces, por esa razón, es que yo decidí no procesarlo automáticamente de acuerdo a la fecha de recepción en librete. Y lo que sí decidí hacer fue que son estas... Para los que usen la versión Comunidad, las la, la llamadas funcionalidades extras de LibreT, paréntesis, esas funcionalidades se obtienen a través de API Ya, Si tú usas, por ejemplo, la versión Comunidad de LibreT, hay varias funcionalidades que tú puedes desbloquear en LibreT pagando una suscripción en api.cl. Y esas te dan bastantes funcionalidades interesantes que te permiten ahorrar tiempo, como esta que estamos comentando ahora. Cierra sí, paréntesis, momento publicitario. <risa> <risa> Compra. <risa> Entonces, ¿qué pasa con esa sincronización? En realidad, que lo que hace LibreT es que se conecta al registro de compra de impuesto interno y empieza a revisar qué documentos ya están eh, en estado ¿Acepto? aceptado claro, en, esta, en realidad, en estado de registro. Yeah. El estado de registro recuerda que es porque se hizo el acusación recibo uh -huh. manualmente, fue pagado al contado o ya pasaron los ocho días. Yeah. Entonces, los documentos que estén en estado registrado en el registro de compra LibreT los toma y, y revisa la bandeja de intercambio. Dice, ya, todos estos que están con estado registrado, los proceso, los hago el acuse uh -huh. interno en LibreTE y los mando a los recibidos. A los documentos para eso yeah. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si tú en LibreTE marcaste como recibido un documento que después en impuesto usted no estaba reclamado? O, por ejemplo, que estaba marcado como no incluir, que otro estado que tiene impuesto interno. Bueno, ¿qué va a hacer LibreTE en ese caso? Va a tomar el documento recibido y lo va a quitar y en el, la ventaja de intercambio lo va a reclamar. Claro, porque en este caso es lo, que, lo que manda, por así decirlo, es lo que se está informando en impuesto sí, interno. Sí, o sea, toda la información sí. legal uh -huh. válida siempre, sobre todo con los registros de, con, con el registro de compra, es lo que está en impuesto interno. Entonces, lo que trata hacer de hacer LibreT con esta sincronización es que siempre tú tengas el registro de compras eh, de impuesto interno igual al libro de compras de librete que recuerden que ese libro de compra que se llevaba antiguamente, antes, antes de agosto de 2017, ya, ya no tiene validez legal, pero Sigue existiendo y es útil para cuadrarse. Entonces, eso es lo que permite la, hacer la, la... Lo que permite la sincronización. ¿ya? La sincronización es básicamente para mantener los dos sistemas eh, iguales. ¿ya? Eh, permite otras cosas más, porque también se hacen algunas cositas con las ventas, pero son temas que no estamos viendo ahora. De todas maneras, si les interesa, revisen en api.si.cl el listado de, eh, de funciones extra que pueden obtener eh, eh, usando ese servicio, el libre de conversión comunitario. Eh, el tema siguiente es, son los reclamos. Ya primero hablamos de, de, de que uno le da la acuse de recibo y ahora eh, la otra opción es el reclamo de los documentos. Bueno, el reclamo habíamos dicho que era eh, marcar el, el documento en sí como no incluir en mi registro de compra. Pero en el reclamo hay tres opciones de reclamo. Ya uno sería el reclamo por el contenido del documento, el otro reclamo es por falta parcial de mercadería y por falta total de mercadería. Al final los tres reclamos son para lo mismo. O sea, eh, lo, los tres reclamos lo que hacen es reclamar el documento sí. y que no lo pueda usar. Ahora, ¿por qué es útil el motivo? Porque el motivo te sirve para que el proveedor sepa por qué se eso lo están reclamando. Sí. E -e -e ese es el objetivo. Ahora, si ustedes hacen un, un reclamo, ustedes tienen un documento y lo reclaman, sean... Amables con el proveedor y escríbanle, díganle, oye, proveedor, sabes que te estoy reclamando el documento por este, por este, por este motivo, por favor, corrígelo y yo, para que yo lo pueda aceptar. Porque lo peor que te puede pasar en el fondo es que alguien te reclama un documento y que tú no sepas lo que es, por qué te están reclamando. Entonces, eh, insisto, sean amables con el proveedor y eh, si, si le hacen un reclamo, di, escríbanle o denle las razones de por qué le hicieron el reclamo para que el proveedor sepa que tiene que corregir. Ya mira, ahora vamos, vamos a aclarar alguna duda genérica en relación a este tema. Eh, ¿todos los documentos se pueden eh, perdón, ¿A todos los documentos se le puede realizar el acuse de recibo? ¿Hay no. alguno que no? No, no a todos los documentos se le hace el acuse de recibo. Son básicamente los documentos que tienen que ver con, eh, con, el IVA, ya con el IVA. Entonces, por ejemplo, hay un caso que muchos usuarios piensan que no se le hace el acuse, que es la guía de despacho. y En realidad, hacer el acuse a la guía de despacho es súper útil. ¿Por qué? Porque si tú le haces el acuse durante el mes, por ejemplo, durante mayo, tú le haces el acuse a la guía de despacho, y te emiten después la factura de esa guía en okay. junio, tú como le hiciste la cuse en mayo a la guía, puedes usar el IVA de la factura junio en mayo. Ah, okay. ¿Ya? Entonces, eh, tiene que ver con los documentos que tienen derecho a IVA principalmente, pero eh, hay casos especiales como ese de la guía. Ya, ahora, como norma general, el, el IVA lo vas a poder usar en el mes que hiciste la cuse, como el, el, la respuesta genérica. Hablamos también en algún punto sobre la sincronización con la bandeja de impuesto interno. Eh, perdón, la bandeja de intercambio. Eh, ¿Tú considerarías obligatorio el tema en LibreT específicamente sobre la sincronización? No, obligatorio no es. O sea, eh, eh, no es mandatorio para tener que ocupar facturación. Ahora, es recomendable altamente. O sea, el tiempo que te ahorras eh, es grande. O sea, te ahorras estar revisando, te ahorras estar cuadrando. Eh, hay, hay, hay muchos que nos guiamos, y, lo digo, y digo nos guiamos porque personalmente nosotros nos guiamos con eso, de estar eh, cuadrando con lo que está en LibreDT. Entonces, que los documentos estén bien ahí, para nosotros es súper útil. Y eso lo logramos solamente con la sincronización. Entonces, no es obligatorio, pero si no sincroniza, va a empezar a tener diferencias, no vas a saber cuál es el que está bien, cuál es el que está mal. Entonces, a lo mejor es sincronizado. ¿Qué pasa si no le doy acuse de recibir algún documento? Ocho días. corta ¿qué pasa? ¿de nuevo ¿cómo ¿qué pasa si no le doy acusa de recibo a mi documento? si tú no le das acusa de recibo a documento pues estamos en un momento poco serio ya. Que, que, que ya es tarde ya estamos grabando tarde Catalina se equivocaba mucho en veces hoy día eh, no, eh, hablando en serio son ocho días, o sea, si tú no le das acusa de recibo un documento después de ocho días, ese documento automáticamente pasa a tu estado registrado ya, entonces, esa es la respuesta Perdón. Perdón. No, ocho días. Ocho días, ocho días. Después de ocho días el documento ha aceptado. Después de 8 días el de aceptado. Eh. Eh, ahora, porque es súper importante? Eh, porque en realidad alguien puede decir oye, pero ya, Filo, no, le, no reviso los documentos pendientes y total después de ocho días aceptan." Mm. Ya, pero que aparece el problema. ¿Qué pasa si te emiten un documento a crédito que tú no esperabas recibir? Por ejemplo, por 10 millones de pesos. Pasaron los ocho días y si tú no lo viste y no, no lo reclamaste, te lo tiran a factory. Si no, pregúntenle lo que le pasó a, al líder, a Walmart en Chile. Hay un artículo en el blog, lo pueden buscar sobre eso. Y sí, le hicieron una estafa bastante grande por, por no estar preocupado de lo que recién. Y ahora, ¿qué pasa si mi proveedor no me ha enviado a mí eh, el documento? Ah, eh, bueno, ahí necesariamente tienes que entrar a impuesto interno a revisarlo. Ya. Yeah. Y eso igual a una lata. Entonces, nuevamente, momento de propaganda, ahí lo que yo les recomiendo es que usen API los que tengan sistemas propios, por ejemplo, para poder consultar con nuestra API cuáles son los documentos que están eh, pendientes en impuesto interno y hacer eh, una búsqueda contra lo que ustedes tienen en su sistema y lo que el impuesto interno dice que tiene. Entonces así pueden encontrar fácilmente documentos que proveedores les generaron pero que no, que no le han enviado. Ahora, ¿qué pasa con LibreD? Bueno, si tienen la sincronización activa, eso ya viene por defecto. Hay una opción donde van a aparecer los documentos que el proveedor no se los haya mandado. Bueno, entonces en relación a, a lo que es el tema del acuse de recibo, podemos decir... De que, bueno, siempre tener la bandeja de intercambio actualizada, lo hemos dicho también en, otro, en otros podcast, súper, súper importante tener la bandeja de intercambio actualizada, eh, realizar el respectivo recibo, acuse, perdón, recibo, reclamo del documento, eh, verificar la forma de pago del documento también, otro punto importante, ya sea crédito al contado, pero que, que se indique en la forma que corresponde. Y ojo algo con eso, que... Pasa a veces con los usuarios que si tú haces un acuse de recibo de un documento que está pagado al contado, eh, y pues no te va a decir no se puede registrar acuse de recibo de un documento pagado al contado. Te uh -huh. te sale un mensaje así. Entonces hay que tener ojo con eso, porque si sale eso, hay que tener bien clara la fecha de cuándo tengo que contabilizarlo. Porque esa fecha no va a ser la del la acuse, sino que va a ser, a pesar de que lo haya hecho, porque pues no te dice que no se puede, sino que va a ser la fecha de cuándo se pagó el contado. Sí. Bueno, y el acuse de recibo, entonces. Otra cosa a considerar es que al realizar el acuse, el documento se me, se me va a añadir en el, en el periodo, en el mes en el que yo estoy realizando el acuse. Eh, y, ahí, y el último punto vendría siendo entonces, si yo marco un documento como reclamado, eh, se va a marcar en mi registro de compras como reclamado. Yo voy a agregar un último, último punto, que, que es qué pasa si tengo un documento que hice el acuse recibo o se pasaron los ocho días, pero yo no lo quiero incluir en mi contraria. Y ahí, bueno, ahí está el, hay, hay otro estado que, es que uh -huh. yo le había mencionado que había cuatro estados un rato en el registro de compra que es un estado no incluir. Ese no tiene que ver directamente con el acuse per se, así que de que yo hago el acuse y, y, y en el acuse pongo no incluir, porque para eso está reclamado, sino que es un documento que ya fue hecho el acuse o se me pasó de los ocho días o fue una compra. Generalmente se usa cuando eh, ustedes compran, por ejemplo, carne para hacer un asado para la casa y se la pasan al contador. Y el contador dice, no, no puedo pasar eso por un asado de la empresa porque no fue de la empresa. Bueno, en esos casos lo que hay que hacer es ir al registro de compra y usar la opción no incluir. Y con eso el documento se sale de la contabilidad, aunque ustedes hayan hecho el acusa recibo o aunque hayan pasado los ocho días. Eh, bueno, ese fue el podcast de hoy día. Como siempre esperamos haber aportado con un granito más de arena. Eh, yo sé que Catalina está toda la semana aquí peleando para saber qué tema traer ya ha tenido que estar estudiando bastante, Mucho. Ba <risa> bastante más, yo creo, a pesar de que ella es una de las que tiene más experiencia aquí con el tema de soporte. Eh, pero siempre se va a aprender algo, aprendemos sí. todos aprende Catalina, aprendo yo, voy renovando cosas yo hace tiempo que no veo soporte, entonces hay cosas que también a veces me voy acordando, y bueno, y lo más importante es enseñarle a ustedes, ¿ya? darle este contenido y que eh, lo puedan aprovechar ¿ya? Eh, si es primera vez que estás viendo este podcast lo estás viendo en YouTube o estás escuchando alguna de las cápsulas eh, suscríbete, estamos subiendo estos podcasts todos los días, miércoles a las 8 de la mañana esta temporada no tengo claro hasta cuándo va a durar, probablemente hasta que uno de los dos se vaya de vacaciones o sea, nunca. <risa> no, Si sí tenemos vacaciones en la empresa, no se preocupen. Eh, pero sí, no sabemos hasta cuándo lo vamos a seguir haciendo. Hoy estuvo bien chistoso Catalina en el podcast, así que sí. deberíamos seguir haciendo algo así. Bueno, eso. Eh, suscríbanse, denle botón a la campanita en YouTube y nos vemos en el próximo podcast. Que esté muy bien.